Invoco a los poderosos arcángeles para situarse a mi lado derecho. Les pido que me den la fuerza y la voluntad dentro de mí para alcanzar resultados positivos a toda mi existencia. Les solicito ahora que corten con sus espadas toda energía discordante. Pido que su manto azul profundo de protección se coloque sobre mí para que solo la luz más pura pueda entrar en mi aura. Hago una pausa para que los arcángeles puedan completar este trabajo y comunicar cualquier cosa si así lo deseo. Invoco al poderoso Arcángel Gabriel para situarse a mi lado izquierdo en su más puro rayo blanco. Le pido que derrame su energía en mi aura y me guíe en mi camino. Le pido que los símbolos de mi misión en la vida sean iluminados y activados ahora. Que me dé alegría gracia, claridad, comprensión, generosidad y orden en mi vida. Hago una pausa para que el Arcángel Gabriel pueda completar este trabajo y comunicar cualquier cosa si así lo deseo. Invoco al poderoso Arcángel Uriel de pie delante de mí que cubra mi aura con sus rayos de color púrpura y oro de la sabiduría y la paz. Ayúdame a suavizar todo conflicto en mi vida y sustitúyelo por serenidad, hermandad y fraternidad. Rompe mis cadenas mentales y emocionales y libérame de todos mis temores. Hago una pausa para que el Arcángel Uriel pueda completar este trabajo y comunicar cualquier cosa si así lo deseo. Invoco al poderoso Arcángel Rafael del rayo verde esmeralda detrás de mí. Le pido que derrame sanación y abundancia en mí, le pido protección en mi jornada para que actúe yo con justicia, visión y verdad. Hago una pausa para que el Arcángel Rafael pueda completar este trabajo y comunicar cualquier cosa si así lo deseo. Invoco al poderoso Arcángel Chamuel, del rayo rosa, para expandir la llama del amor en mi corazón. Ayúdame a encontrar la compasión y el perdón para mí y para todo aquel que yo haya hecho daño de manera consciente o inconsciente. Pido que mi corazón sea abierto a nivel personal y cósmico. Hago una pausa para que el Arcángel Chamuel pueda completar este trabajo y comunicar cualquier cosa si así lo deseo. Invoco al poderoso Arcángel Jofiel para que derrame su luz dorada de sabiduría e iluminación a través de mi chacra corona. Le pido que su sabiduría ilumine e inspire mi mente, ayudándome a remembrar y enseñar en el más alto nivel. Pido que los símbolos de sabiduría que haya yo acumulado a través de otras vidas sean iluminados y activados ahora. Hago una pausa para que el Arcángel Jofiel, pueda completar este trabajo y comunicar cualquier cosa si así lo deseo. Invoco al Arcángel Zadkiel, del rayo violeta de la misericordia, alegría y transmutación, que derrame la llama violeta en mi aura. Le pido que toda la energía negativa sea liberada y reemplazada por alegría, diplomacia y tolerancia. Hago una pausa para que el Arcángel Zadkiel pueda completar este trabajo y comunicar cualquier cosa si así lo desea. Tu aura está ahora rodeada con la energía de los arcángeles y estás ahora conectado a tu poderosa presencia del Yo Soy. Bendito eres.